¡No luchan en el estuche! ¿Qué tranza! ¿Qué tranza! ¡Que tranza! Hace algunos días me invitaron a dar una plática a algunos de mis súbditos Una universidad preparatoria que quiso escuchar las palabras del dios del internet Para hablar sobre el humor ¿Dónde comienza y dónde termina esa delgada línea entre lo que es divertido y lo que ya no da risa? Les comparto la sección de preguntas y respuestas Donde les di mi sabiduría y mi jugosidad ¡Ja <risas> Me encantaría escuchar algunas de sus preguntas, me encantaría responderlas para que nos vayan diciendo lo que quieren saber acerca de redes sociales, acerca del humor. Pásenle un micrófono, ¿no? Un micrófono para acá, para mi compadre, el viejito este. Sí, no, sí, no, sí. A ver, en todas partes, eh, como se los digo De repente cuando hacemos este tipo de pláticas Se piensa que nada más es para los que hacemos reír O los que hacemos medios de comunicación Pero es para todos De repente te decían en la carrera O tus mismos papás Ay, no estudias tal cosa O estudia esto o lo otro Porque aquí les va mejor a unos que a otros A ver, yo cuando veo a los estudiantes digo A ver, yo conozco abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, comediantes Comunicólogos, jodidos Y que les va bien De todos Entonces, no, has, no es una carrera no es una carrera lo que te hace chingón o lo que te hace, pues más o menos ganar dinero. Es la pasión que le metas a las cosas. Entonces, pues ganarte, la respuesta es ganarte un lugar dentro de tanta competencia que existe. Ser constante. Busca tus anclas, busca tus motivos y no te vas a dar chance de nunca bajar los brazos y nunca dejar de estarle chingando. Tú, el del antro? Sí, el que voltaste para atrás siempre es. Sí, tú. Al puro pedo. Adelante, te escucho. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo sabes...? Cuando alguien ya superó ese tema? cuando ya puede ser la broma? ¿Cómo lo metes en duda? O sea, ¿Qué te hace sentirte seguro? ¿O qué haces para evitar meterte en conflicto? ¿Sabes cuál creo que fue el error de Chris Rock? No informarse. O sea, está llena de cosas, está llena de información, la vida. Y entonces, si tú investigas un poquito, te das cuenta cuándo es un tema cabrón y cuándo es un tema que te puede reír con ellos. Inclusive, ellos mismos te van abriendo la puerta. Cuando subí a un candidato a presidencial... A mí, has visto que tiene un problema en la piel De repente él me dice Tú eres el que me pusiste leono de los son ¿verdad, güey? Y entonces caga de risa Y me doy cuenta que ese tema lo tiene superado Y entonces ya podemos bromear acerca de ello Ellos te abren la puerta o hay que investigar para no cagarla Me muchas gracias de conocerte, güey a, a ver si tú había sido el del meme de leono <risa> eh, Porque con eso es que los trolls me traen eh, Quería yo ver quién había sido El que se le había ocurrido la a, po, a, de poco, a, poco, ¿A poco tú crees que yo inventé eso? No, no, no, no. ¿Tú? Ahí para Hillary Clinton ¿Cuál es tu opinión sobre la de la cancelación Como lo platicé hace ratito es, es O sea si sí hay unas cosas muy exageradas Pero lo que yo rescato es que existe un nivel de conciencia más cañón O sea ya, ya no la estamos cagando tanto porque ya te das cuenta que lo que tú sale de tu boca no todo es inteligente y no todo es chistoso porque así sucede. Todos los influencers que has visto que la han cagado o todas las eh, figuras públicas que la riegan es cuando se sienten suficientemente chistosos e inteligentes para pensar que todo lo que sale de su boca está bien. Entonces, si no tenemos ese nivel de conciencia y si no tenemos esos candados y esas aduanas para, para no regarlo y nada más lo primero que se te viene a la mente decirlo, pues imagínate cuántas veces vamos a estar pasando encima de la gente. Eso es lo que opino. Hablando sí. de soy perfecto así que no sabes qué pasa me pasa que con lo, luego con los invitados a ver yo finalmente yo soy el que edito los videos pero luego mis invitados como invito a gente de todas las generaciones luego dicen unas pendejadas que digo güey no se dice eso de repente atacan a alguien y digo, ah cabrón, eso ya no está chistoso Y como están hablando en mi casa, en mi canal sí. Pues también yo pongo las reglas en mi canal Y no voy a permitir, por ejemplo, que pasen encima de la reputación de una mujer, por ejemplo Entonces digo, no, ni madres Yo digo que no se va a decir, no se va a pronunciar esto Si tú opinas eso acerca de tal o cual persona Ve y dilo en otra parte, escupe tu basura en otro lugar Así es como lo hago Pues la vida me llevó aquí, la verdad yo, yo no me considero conveniente más bien humildemente te lo digo, sino un maestro de vida, ¿no? Un <risa> alguien que da lecciones. Mi comedia es de situación, todos estas, estos sarcasmos, todos estos humores negros es lo que yo trato de hacer y a través de la risa he encontrado una reflexión, detrás de cada mentada, de, de, detrás de cada risa existe al final del día una reflexión y he encontrado en la comedia esa forma de hacer reír de alguna u otra forma. <risa> En la exclusiva, Laura allí sigue de conflictiva, venga la alegría, nadie la soporta. Que un que te vale todo, ¿no? Pero ¿cómo es que te los malos comentarios desde el principio y es un Los malos comentarios. A ver, eso siempre ha existido. Todo aquel que quiera hacer una cosa a nivel público se somete a la crítica de la gente, a la opinión de la gente. El problema y la terapia que debes de tener. Y vuelvo a lo mismo, no importa lo que se dedique, si lo suben a internet, la gente siempre va a tener una opinión. El problema es cuando te lo tomas muy personal, porque hay personas que te dicen todo el día que eres lo mejor que le ha pasado al mundo, o que eres la basura más basura que han visto en su vida. Y ni una ni otra es verdad, si te dejas engañar porque tú eres lo más chido del mundo, te vas a ir al cielo y vas a ser un soberbio y la vas a cagar. Si piensas que eres la peor basura del mundo, tu autoestima no te va a llevar a ningún lugar. Y mi pregunta es, ¿cuando te bañas, te lavas las piernas o dejas que el se Eres realmente un genio. Mira, fíjate que yo pensé que la gente era tonta, pero no, güey, hay preguntas inteligentes. Muy buena pregunta. La neta es una mamada esto, güey. Yo en mi caso, como me bañan, pues no sé responderte. <risa> Tengo asistentes para eso. ¿Qué huevo usar mis manos para tallarme? <risa> Por ejemplo, cuando hago eh, videos en la calle, echo desmadre y voy por la calle platicando con, con el famoso en cuestión. Pero si encuentro a la gente y si veo que están así de excitados como ustedes, pues ya, juego con ustedes. Y si veo... Que están teniendo un mal día, pues para qué voy y los increpo, güey. Si tengo mil opciones para echar desmadre, ¿para qué voy con uno que está de malas? Entonces, en lugar de preguntarle a alguien que tiene cara de pocos amigos, pues voy con alguien y echo desmadre para que se la pasen bien. Voy a bajar a tomar una Bájate, para chingar a tu madre. <risa> <risa> Yo por eso te metes putazos en el carro. Claro, ¿De, no? de dónde lo dejó, ya o sea, le valió madres Conocer un... Chingo de gente de todo tipo, porque si sí, vienen aquí conmigo deportistas, políticos, cantantes, actores, actrices, youtubers y saben cómo piensan todos ellos está bien chido, güey, porque de repente sacan cosas padres, sacan cosas divertidas, interesantes y te dan la oportunidad de conocer nueva gente, eso está chido. Nos vemos mañana. Yo sé que me amas y te amo y podemos tener... mañana. Nos tenemos que ver, me tienes que dejar. Okay. Hola, Polis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? tal? Qué tal mañana, mañana viene mi marido. Soy el nuevo señor de la casa. Las cuentas todas con él. Sí. Gracias. ¿Cuál es tu mejor experiencia a lo que has estado? Mi mejor híjole, es que han sido muchos, güey. O sea, viste lo que acabo de hacer con Jared Leto. Yeah. Vino Mulvius y le enseñaba a, a bailar pasito duranguense. Because I have I I'm the best teacher in Mexico pasito duranguense. Oh wow, that's, yeah, that's incredible. Just with four. Basic steps. Yeah. I want to pee. To zero. Yes. No. I want to pee. So. Second step, I don't care. No. Third step, cut the grass. Oh cut the grass. Fourth step, going crazy. At the same time. <laughs> Lo más chido es entender que el humor es universal y que no importa si eres mexicano o eres salvadoreño o guatemalteco o inglés o gringo El humor es universal y es lo que los une, eso está bien chido You can go with an artist, you can say to him I want to have my partner in me for life For life, yes, yeah. oh no ¡Oh! salió mira, te voy a regalar un pelotón. Salió de esto. Y entonces se convirtió en una frase de poder, en una frase de energía y ahora todo el mundo lo ha adoptado y es con lo que se firman todos los videos y es más que nada una forma de vida de tener peluche en el estuche más que más nada en la más que nada ándele no es bien difícil no sí me, me pasa que de repente el invitado no te da nada que no te contesta chido que te contesta en monosílabos pues se convierte en tu público y entonces tienes que inventarte Mil madres para echar desmadre y para que él interactúe contigo o él se ría contigo, por lo menos que despierte tantito. Ese tipo de cosas son las que hago muchas veces. La Mejor experiencia con la Lo que platicé hace rato, o sea. Que el hecho de hacer videos con Will Smith, con Rob Schneider, con Marlon Wayans, con gente, digamos, que podría tener otro tipo de humor, que no podría entender el humor mexicano. ¿Usted pues da cuenta que el humor es humor, cabrón, y echas desmadre? Es un idioma universal lo que estamos haciendo, que es tratar de hacer reír y echar desmadre y entretener todos juntos. ¿Están laughing of me? Are laughing a me? Ah, a huevo. ¿Y el beso? El beso. Esta. favor al uno de De nada. Y eso está interesante porque me ha tocado estar con diferentes generaciones desde los de los de YouTube, ¿no? Los youtubers hasta algunos otros ancianos de la comedia. Sucede que nada más cambia la plataforma, de repente escuchas los chistes y dices, "Güey, no más eso yo lo escuché hace 15 años, hace 20 años." Y estos nuevos influencers, estos nuevos comediantes pues es parte de lo que fueron aprendiendo Una cosa no podría existir sin la otra Todo es un producto de una evolución Y es producto de todos los años de comedia que hemos vivido Desde el cine de hoy, desde antes Desde las carpas hasta las redes sociales Entonces todo viene ligado Y todo viene de consecuencia de una cosa a otra Fue un honor para todos ustedes tenerme en este lugar Muchas gracias Vamos a aprovechar para gritar todos Un peluche en el estuche masivo ¡Peluche en el estuche! Ha ha ha!